Hasta que están todos muertos Hoy me vais a ver quemado ¿Qué? Okay. Rabia, una serie de Influencers donde nos encierran a 14 De nosotros en un castillo y dos De nosotros son las bestias Las cuales van a intentar matar a absolutamente Todo el resto, gente como Ankara Marmol Animalice, Alex, Attack, Paul Ferrer Y absolutamente un montonazo de más de Influencers se ha liado pardísima Y pues yo he acabado bastante, pero que Bastante mal, en esta prueba nos jugábamos La muerte entre todos Estos influencers, así que vamos a ver lo que Pasa porque la verdad es que no es nada Gracioso, Buah, estoy nervioso, en ¿Eh, crees Bien, de asesinos ha llenado el castillo de dagas ocultas Son muy útiles para las traiciones de palacio Básicamente nos metieron un montonazo, pero con montonazo de dagas en el castillo Y el equipo que consiguiese menos dagas iba directamente al cónclave, Que era para morir Clavo una Os dama. dividiréis por casas Entre buscadores y estrategas. Los buscadores buscarán dagas por el castillo Y se las entregarán al estratega. El estratega subirá lo más alto, de la más alto. No va a subir la toca. Es decir, básicamente yo como iba con Alex Porque esto se dividía en equipos de dos Uno de nosotros iba a tener que buscar Las dagas por absolutamente todo el castillo Para dárselas al que escalaba Y el que escalaba clavaba la daga En una especie de bandera para mandar a otro equipo Al conclave, bueno ya la veréis Porque esto es muy pero que muy interesante Y muy gracioso, sobre todo cuando yo empiezo a buscar las dagas ve tensión Pero, Etención, pero, atención, pero Alex, mucha, de mucha de las atención. dagas que yo voy a encontrar Dándose las claves a un buen equipo Porque ya sabes que aquí vamos a ganar Vaya responsabilidad que me has dejado. Obviamente que vamos a ganar yo y Alex es en plan, nosotros no íbamos a ir al conclave ni de coña porque es que nosotros no queríamos morir Madre mía, es que no nos dejan ver ni rabia tranquilos, eh, de verdad Bueno, vamos a seguir porque esto da muy pero que muy mal rollo Tres, dos, dos uno Y aquí ya me dispongo a correr por ahí Ángela, Arta, Atac y Jordi buscando las llamas. mientras que Animalice, Alex Segura, Ona y Guillem se ponen a escalar la torre Ahí está Jordi básicamente buscando las das Animalice escalando la torre, ahí está por la izquierda Alex, es esa es Ahí está Viva, dice equipo, ojo, que primero llega, Animalice, Animalice llega primero El primero Alex llega el segundo, pero bueno, lo has ¿Cómo cagado. Alex? ¿Cómo ah, que le no ha ganado, Alex? No, no, no lo sé, porque. Mira, Oa, pobre Ona. Uf. Ahí está subiendo Ona y Guillem. Guillem va ahí sufriendo, ¿eh? Guillem bastante, bastante sufriendo. A Ona se complica, ¿eh? Ojo, llega Ona, Ángela buscando a ver si encuentra alguna daga. Y Ángela como es la buscadora más máquina Encuentro una daga que está justamente ahí Ángela la derecha derecha! la derecha! ¡Arriba Ángela! ¡Vamos! Pero no tenemos, o sea, realmente no tenemos que ir con Ángela Porque Ángela es nuestro enemigo Pero bueno, no pasa nada Tenía que poner la daga en el cubo que le bajaba su compañero desde la torre Ahí vemos a Ángela poniendo la daga justamente ahí Para que la suba animalice y clave a la daga en el estandarte de otro equipo Ahí estoy yo Súper nervioso, no sabía dónde estaba Flipando y, y... encontró una daga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien! No un menos. Encontramos una daga y nos vamos corriendo rapidísimamente hacia la torre de la victoria para darle mi primera daga a Alex para que se la clave. Ya está Tank buscando dagas. De momento no está encontrando absolutamente ninguna. Corriendo por absolutamente todo el castillo. Animalice que va también subiendo cosas, clavando la daga del primer estandarte. Se ha quedado la cosa bastante tensa, eh. Yo tengo la pregunta, ¿no sería más interesante haber cogido dos o tres dagas y haberlas entregado? No, porque no se podía, porque claro, bueno, es una historia muy larga, pero básicamente teníamos que clavar daga por daga, porque si no, el otro equipo se nos comía el terreno super mega ultra rápido. Tiene sentido, tiene sentido. Y el caso, chavales, es que ya ya les ganamos la prueba. Ya. Y ahí está Alex, clavar la última daga en el estandarte de vale. nuestros enemigos. La cosa es, ¿quién perdió la prueba? Ahora lo verás, ahí está Alex. Con bueno, esto se cierra el con... Perfecto. Mira. Y nosotros a la torrecita de la victoria nos salimos ¡Hostia, de vale, bailecito y todo personalizado! Yo. yo me salvo y me voy tranquilamente a la torre de la victoria a chilearme Mientras que los demás se están matando ahí en el conclave, votando A ver quién muere y quién no muere Qué, no, serás qué es, cara este, de Alex de malo, eh de, sí. sí, lo he matado A ver, es lo que hay, aquí hay que matar Lo peor de todo es que es lo que va a pasar ahora mismo Porque es que nos acusa a todo el mundo de ser los malos que Como nosotros somos los asesinos nos hemos salvado, segundo con clave. Ya no vamos. No sé cómo se van a tomar el resto de los compañeros. Esto. A ver, eh, no pueden... Sospechar de nosotros porque no hemos ido, porque ellos no nos han votado. Claro, es que si han perdido ellos no es no nuestra culpa. Estoy un poco rayado. Es que, claro, no me da tiempo a hablar contigo porque estábamos a 22 metros de distancia, pero en el último momento, o sea, cuando estábamos a punto de ganar, he estado a nada de clavar la laga en nuestra propia casa. Sí. ¡Uy, Alex! Vale, entiendo, entiendo lo que quiere hacer, Alex, porque es que, hombre, sospechoso que ganen todas las pruebas, sí, claro. eso, huele un poco raro. Yo entiendo lo que quiere hacer. Huele Alex. raro la zona porque, claro, nosotros siempre estábamos en la torre de la victoria súper tranquilos claro. y los demás ¿Se están matando por ahí? Sí, pero, pero ver, es normal, o sea. <risa> no, era, era un autosabotaje y entiendo lo que quiere decir, pero hubiera sido peor, yo creo. A ver, yo es que me gustaría haber ido a un conclave, pero creo que si yo y Alex hubiésemos ido a un conclave, posiblemente nos hubieran matado porque fíjate, nosotros éramos entre las parejas más fuertes y, pues, y más también Claro, ahí está, claro. todo el mundo sospechaba de nosotros, porque nosotros no hacíamos absolutamente nada, solamente queríamos estar en la Torre de la Victoria, puto pelota. Este es el segundo conclave que nos perdemos. No padre, hacemos nada, macho. Vamos a ir a la Torre de la Victoria secos. Yo creo no que tenemos muchísimas cosas que decir. Y nuestro voto sería muy importante. Pero claro, no lo he hablado contigo. O sea, ¿tú cómo razonarías si de repente te digo que no? Que es que he saboteado la prueba y vamos al cónclave. A ver, sinceramente, yo lo que te diré es que es un poco de locura. que no sé si lo más adecuado es que estemos aquí o que estemos allí. No lo sé, Alex. Lo único que sé es que, no, que en el cónclave se va a liar. No sé a quién van a matar. Pero nosotros estamos vivos, eso, no. No, hombre, eso es lo más importante, Alex. Que ya al conclave. Yo no quería irme al conclave. A, ver, no? vas a jugar que te maten? Yo ahí, solo digo no. que fui al primer conclave y último porque me mataron ahí Sí, es que Ana que lo matan en el primer conclave. Vosotros queréis ir al máximo squad? voy a querer ir a un maldito conclave. En vez de estar tranquilamente en la llena de la victoria con un poquito de chimenea, tranquilísimo en medio de un castillo donde no hay absolutamente nada. Pues no, obviamente no quiero morir, pero bueno. Que Alex y Alta no hayan pisado ningún conclave me parece muy. ¡Eh! ¡Eh! Esta pareja es ¡Eh! muy fuerte, muy fuerte, ¡Eh! ¡Tenemos ¡Tenemos que fuerte. ¡Oh! y no ¡Te ¡Oh, da ¡Te busca bien las dagas, pues pierden, es normal no, la, rey, la prueba, no, no pero nada. yo entiendo la envidia, pero hombre, por favor eso que lo piensa, ya está, que se lo calle eh, queda muy mal, mal ahí tranquilamente en el conclave claro. matándose, eh. anda y máximo ¿cuál? antes de seguir con la siguiente escena que creo que es una de las más épicas de la serie vosotros no la habéis visto, pero básicamente me comiendo en un maldito caballero medio con una maldita espada y empiezo a pegarme contra una influencer que estoy 100% seguro que conocéis te quiero. No bien, suscribiros al canal, que es total, pero totalmente gratis. Maximusquad. Para estar atentos a absolutamente todas las locuras que subimos al canal. Sobre todo el contenido super mega, ultra interesante. Suscribiros, dale un pedazo de like ya sabéis, harta moda.com con la primera línea de descripción Un montonazo de camisetas, aquí todos los chavales Con camisetas, que sí, banderas. Muy próximamente vienen muchísimas pero Muchísimas, muchísimas más cosas Y todo esto lo tenéis en la primera línea de la descripción decir que han dicho que la semana que viene Viene ola de frío, chicos, no penséis que porque haga sol Va a hacer sol, hasta el 40 de mayo No te quites el sueño no Ahí su está, lo decía su madre, tenéis que hacerle caso a su madre Porque las madres nunca se equivocan. Lo tenéis en la primera línea de descripción Un montonazo de ropa, de libros, de sudaderas. Vamos, todo lo que imagináis. No quita absolutamente nada de tiempo, así que vamos a ver la cosa prácticamente más épica de toda la serie. ¡Animalice contra harta espadazos! Venga, que ¿Qué hacéis? Pues vamos a matarnos espadazos. Quiero clavarle esa maldita espada hasta el maldito fondo y con de la espada. ¡Un montón en metal! Casi se lo carga. Son de verdad las ¿eh? ¿eh? espadas, eh Animalista, te iba a clavar ¡Oh, ¡Oh, oh, oh! Tú, Vamos, toda la espada, en vamos Querían matarle, ¡Oh, oh, oh, oh! quería cortarle la mano quería cortarle la cabeza, porque es un maldito traidor Ya lo veréis en la serie, pero es un maldito traidor ¡Oh, oh! ¿Cómo no, te va a ayudar? Le clava con espada a y se lo carga, tío Ahí está, No, no, pues, realmente va a recordarme bien Porque dice, se le deja harta que estoy seguro Que Me puede, un montonazo la espada animalista y yo luchando hasta el maldito último segundo Ahí está, voy a clavar. Es que debería haberle cortado la mano porque se caliese la espada. En serio, si algún día os peleáis con espadas, que dudo bastante que os peleéis con espadas. No os peleáis con espadas, muy importante. Yo recomendaría clavarle la espada así. Pero claro, a mí no se me ocurrió porque la verdad es que pesaba muchísimo la espada. En plan, pesaba un montón, ¿eh? Claro, piensa que antes estaban entrenados. Tú es la primera que cogías una espada. Claro, ¿de dónde voy a sacar yo una maldita espada en mi casa que pesaba, no sé, 30, 40, 50 kilos? Es una locura. Pero bueno, mi misión aquí era clavarle la espada animalicia porque yo tenía que sobrevivir es la supervivencia humana lo siento muchísimo animaliza eh. y lo voy a conseguir hombre que si sí lo voy a conseguir está este rey es mis hola está enfadado eh hombre está Uf, enfadado está, el rey bufón está jodido eh el rey bufón ha venido enfadado eh el rey bufón es básicamente el tío que pues el malo, el malo, el malo de toda la película Y por mucho que me guste es. Ahí dejo la espada Vuestro destino se decidirá en un conclave ¿Cómo? ¿Cómo que otro conclave? Pero si que sí, dos sí, parejas Las presas son más sabrosas cuando aún tienen esperanza que se desarte el reino uy, uy, uy, uy. Vale, vale, le voy a decir a la gente que deje en comentarios quién creéis que va a ganar, Arta y Alex o Ángela y Animaliza. A ver, eso es una duda mala, no, Nacar. Yo creo que Nakar, la gente confía, pero a lo mejor Nakar, tú eres la bestia. Nacar, ¿cómo voy a ser yo la bestia? Ya. No se sabe, Arta? eh, eh, chao. Cosas rarillas. No, se se la la vale, vale, no bien, lo he visto madre, aún, no chavales. lo he visto. Nacar, ¿en serio, tío? Vas a ser así de rata yo soy Rata la, Yo solo sé que rata. rata Yo me voy de aquí Rata Yo me voy de aquí No, no, no, no. En serio, A ver, rabia es un juego Pensando que tú eras mi amigo Me estás culpando A ver, tú me de de de dejaste bestia. morir En un conclave A ver, mentira sí. Vámonos Tira me no, no, A ver, harta, realmente mentira, Realmente harta Realmente harta todo el mundo lo sabe Dos no se pelean Si uno no quiere Y animalice parecía que se está defendiendo Y tú atacando Pero qué dices, anda, becario Cállate, becario Cállate, becario Y vamos a ver si yo era la bestia O no era la bestia y te voy a demostrar, Michael, que yo soy Un maldito inocente, siempre digo La verdad, yo soy un maldito ver, inocente Yo te creo, yo no he dicho que no te crea El problema es que, claro, soy sospechoso Soy no, inocente, inocente, te... inocente Punto y pelota Así que vamos a ver la escena Donde, chavales eh... Me voy al cielo Ahí está el castillo de noche Todo el, vamos, el rey bufón chillando Nosotros estamos flipando porque Uf, Esto es muy duro, eh ¡Ostras! ostras. Hasta que está Espero que fuera la bestia porque si han acabado contigo no lo eras. En un palo atados en medio de la noche cuando todos nuestros compañeros influencers habían muerto. Todos estaban enterrados bajo tierra y solamente quedábamos yo, Alex, que estábamos atados a un maldito palo sin poder salir y otros dos influencers que eran las bestias. Esos dos influencers nos han matado en la serie. Así que vamos a ver cómo morimos porque es bastante gracioso. ¿Cómo? Están a las bestias Aquí estamos básicamente flipando porque habíamos visto quiénes eran las bestias, quienes nos iban a asesinar porque fijaros que llevan ahora mismo palos con fuego que van a poner aquí para quemarnos VIVOS, que parecemos literalmente cerdos atados a un palo que nos están cocinando vivos a fuego ardiente que sepas que va a haber una venganza la siguiente partida, te lo juro Esto no va a quedar así Tío, ¿por, ¿por qué te insula? No Esto va a tener consecuencias Ríete, ríete, no lo perdamos oh. Aquí estamos hablando con Venga, las bestias que espera. ¡Están disfrutando! Y ya sabíamos que nosotros íbamos a, a morir una chica, eh? tiene pelo largo sí, eh. Tiene el pelo largo, es la única pista que os vamos a dar Una chica o un chico no, no, es una chica. Yo, no, si ¿Puede, no Puede llevar una peluca. Puede llevar una Una chica, 100%. Pero bueno, ahora veréis lo que nos hace esta maldita chica. <risa> Ahí viene el rey bufón. Súper contento. Aquí estábamos súper desesperados. Que, que nuestra venganza se servirá en un plato frío. ¡Cuando menos os esperéis! Yo ahí estaba enfadadísimo A ver, normal, ibas a morir, ¿sabes? Cuando a mí me estaban a punto de matar, pues yo también estaba rayado Estaba enfadísimo, enfadadísimo, enfadadísimo Porque había visto la cara de las bestias Y estaba, vamos, que me sentía traicionado ¿Tú desde el principio te pensabas que esas eran las bestias o te, no, te sorprendió? yo sabía que esa chica desde un principio era la bestia De hecho yo estaba chinchándola todo el día Pero bueno, vamos a ver cómo morimos Que sepas que hay una cosa que me hace muy feliz Ya sabes que nos vamos muy pronto Vamos la próxima rabia ¡No! Válgame válgame válgame, ¡Válgame, válgame, válgame! Chavales, chavales, nos están quemando vivos! ¡Nos están llevando vivos! Nos están llevando vivos. Dios. ¡Y fuera! Muertos, muertos, contigo, eh. muertos, muertos por la maldición de rabia. ¿Ya está? ¿Qué asco? Estás encerrado en el juego como yo, eh. Estoy ya, vamos. Sí, estamos encerrados en la maldición. O estoy, sea, estoy ya, ya vamos. harta está, harto de que le maten todo el maldito rato. Soy inocente. Soy inocente y todo el rato me están matando, tío. Así que, Maximus 4, vais a tener absolutamente todos los capítulos de rabia. Vais a flipar con quién son las bestias. Lo tenéis en la primera línea de la descripción. Ir a verlo porque la verdad es que es una serie de televisión súper, mega, ultra chula. Yo al menos me lo he pasado súper, mega, ultra bien. Rodando, y bueno, mi muerta ha sido guapa, ¿no? Sí, la verdad está que sí, guapa. Sí, la verdad sí, que está muy guapa. Solo te ha faltado dar vueltas así cuando te están cocinando, A ver, momento. ya, pero es que la verdad es que el sentimiento ese de que hay fueguilla, obviamente, no me han quedado vivo porque aquí estoy, es toda una serie de televisión. Pero bueno, Squad, muchísimas gracias por ver este pedazo de vídeo. Espero que os haya encantado. Por cierto, Ari no ha vuelto desde ayer. ¿Cómo que no ha vuelto desde ayer? No, Madre Se mía. fue y, bueno, la máxima Squad lo sabía y, bueno, pues eso, que Ari está desaparecida otra vez. Así que vamos a dejar este pedazo de vídeo vale, justamente ya. por aquí. Espero que os haya encantado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo la serie. Que deis un pedazo de like a este pedazo de vídeo, que os suscribáis al canal y, como siempre, digo, yo soy Arta y vive a Máximo. máximo.